La noche del pasado sábado 30 de abril, en el municipio de Tlaxcuapan, se volvió a vivir una gran fiesta de fe y amor en honor a Jesús, presente en el Santísimo Sacramento. Júbilo y esperanza fue lo que los feligreses demostraron al volverse a llevar a cabo esta celebración que tras dos años de pandemia por el COVID-19 había sido suspendida. Sin embargo, las condiciones actuales de disminución de contagios, permitió que los feligreses salieran a vivir su fe acompañando a Jesús Eucaristía en la solemne vigilia que se lleva a cabo en el templo parroquial y posteriormente en una colorida y emotiva procesión recorrer las calles de Tlaxcoapan en la tradicional procesión de espigas, la cual se distingue por sus hermosos tapetes de acerrín y arcos luminosos. Me pesa la felicidad me pesa a felicidad amabilísima de haberte bendito, por ser quien eres, confiado en tu divina gracia, que suplico me conceda nunca más pecar y morir antes de pecar. Espero en tu bondad y misericordiosa infinita, me has de perdonar todos mis pecados y me has de dar los divinos auxilios. Esta fiesta de espigas se realiza en conjunto con la Adoración Nocturna Mexicana a través de la sección San Pedro Apóstol de Tlaxcoapan, Hidalgo, quienes desde hace algunas semanas invitaron a la comunidad católica unirse en oración y alabanzas participando en este acto de homenaje a Jesús sacramentado. Santo, Santo, Santo, Señor, Señor, Señor. Están los cielos y la tierra Al término del recorrido, por las principales calles de la cabecera municipal de Tlaxcuapan, se realizó la celebración de la Santa Eucaristía, sellando así este compromiso que año con año pone en alto al municipio. Infernal. la iglesia lo ha celebrado y también más exaltado es Dios con el entretanto que en la, la muerte el rayo, peste y temblor, el paisaje, por favor, indeniza nuestra suerte. Nos santo, Santo, Santo, Santo, yo de la Santísima Seriedad, que alcanza la gracia de la fe, la esperanza y el amor que nuestros corazones. ofrecimiento para ganar las indigencias. Prologar al Señor por las necesidades de la Iglesia y dar de del Estado por la aceptación de la Santa Fe católica, por la paz y control entre los gobernantes que de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el San Sí Sacramento de la Padre, gratuito, que hombre no lleva con amparo, refugio, y señor nuestro, concebido a ti, antes señor, Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres, vienes la... a los hombres hace de noche y de día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos los que vienen a visitarte, quiero que estás presente en el Santísimo Sacramento, adelantado y altar, te adoro desde el abismo de mi nada, y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho, especialmente por haber dado en este sacramento tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dios te salve María, llena de tu gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendita el vuelta de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, bueno, Señor, no a quien iremos, alabemos y demos gracias en todo instante y momento. En se en porque con su familia bendice nuestros santos bendice nuestra familia, bendice nuestro amor ahora señor a como en el cielo dios te salve maría llena de Señor no es contigo bendita sea el que El Hijo y el Espíritu Santo, alabemos y demos gracias en todo el esta... interno porque el Padre. Tierra está Pidamos a nuestro Señor Jesús sacramentado, que bendiga nuestros seminarios, que bendiga a nuestros sacerdotes, que pues, a pesar de todas las dificultades con las que se encuentran todos los días, puedan iluminados y fortalecidos por ti, Señor, seguir adelante en su misión que tú les has recomendado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos nuestro reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. María, llena de gracia, si el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres que es el fruto del vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Señor. Adiós. Amén. por ti la ley de gracia en el mundo al que roman el amor con placer que el padre sino a en sus sacrificios hijo de dios y hermanos de Dios tus haces para alcanzar la salvación eterna día a día se ofrece tu mientras tú tu Pasar a ellos. Good mm -hmm. que viven tristes y la salvación a todos los hombres, todos vivían Iglesia ¿no? Espíritu Santo. Señor Jesús, que elevaste el, en la cruz, viste que, que remate de agua, fuera de sus costados el día de espíritu, tanto por tu Dicho, envía este Espíritu para que ilumine nuestra fe, los... Deja tu Espíritu Santo. Tú que prometiste enviarnos el Espíritu de verdad, para que le damos testimonio de Dios. ¿Sí? No, para siempre alargada